Bien hermano, todo bien, gracias a Dios por dicha, la verdad que muy agregado, en serio, muy agradecido con vos por la invitación y sobre todo, pues como bien lo acabas de decir, porque es para un medio eh, local de la provincia donde uno es, donde eh, hemos dejado el ombligo, ¿verdad? Y nos sentimos muy orgullosos de ser este cartagineses y aparte de eso, pues desde el caso medio de Churuca, ¿verdad? De San Rafael de Amuno. Así es, lo traímos de San Rafael de Amuno, pero... En San Rafael de Oriamuno no está tan caliente ¿ah? como está en la caliente en la 90.7. Allí escuchamos siempre a Rafita con el salsómetro y demás. Pero antes de hablar del tema de la radio, nos gustaría saber quién es Rafa Cambronero. Claro, con mucho gusto, Jayner. Bueno, yo en realidad este, estoy ahorita eh, un hombre, un esposo, un papá, eh, un hijo, un hermano y un hijo de Dios también, por supuesto tengo 48 años, yo nací un 26 de octubre de 1972, sí te digo, sí, nací en, en, en La Carib, aquí en San José, en el Hospital de la Mujer, este, lo que pasa es que como éramos de Cartago, obviamente, ¿verdad? Pues, hey, toda, la, toda mi vida la vivía ya en, en Oremuno, en Churuca, hasta hace ya 22 años que me vine para San José, este, me casé y aquí estoy con mi familia ahora, con mis esposa y mis hijas, pero eh, crecí en Churuca, como les decía, me crié allá desde pequeño, estuve en la escuela Winston Churchill, bueno, primero fui, asistí al, al kinder, el Conejito Feliz de Churuca, ahí moré y la escuela sí, me, sí llevé los seis años en la escuela Winston Churchill, y el colegio lo hice en el Liceo Vicente Lagner Sandoval, este, no, ahí no me gradué, pasé al colegio nocturno en Cartago, Luego estuve también este, iniciando eh, carrera en el Cobado de Noche, porque yo trabajaba ya, ya fui jovencito a los ¿qué? 16 años, 17 años, empecé a trabajar, en realidad seguí estudiando, eso me permitió asistir este, un año completo al Cobado nocturno. La idea mía siempre fue ser este administrador de empresas, ese era mi sueño, en realidad esa era mi venta. Ajá. Por eso fue que yo cuando estaba, yo estaba trabajando en Cartago, allá en, en una imprenta, porque yo aprendí el oficio de imprenta. Yo ¿Qué? era, este, sí, sí, sí, verás que sí, yo era encuadernador y también aprendí toda la guillotina, aprendí a imprimir y hacer varias cosas, ¿verdad? Que aprende uno normalmente en un oficio, en un trabajo, entonces te volvés este, de multifacético, ¿verdad? Servís para todo, <ríe> lo que aprendes a hacer bien. Entonces yo estaba trabajando en una imprenta, por cierto, trabajaba en una imprenta allá en Tejar del Huarco, allá por, por la Iglesia Católica, por el parque. No recuerdo exactamente el nombre de la imprenta, honestamente, pero estaba trabajando y estaba estudiando en el Cobado noche. Yo salía de la imprenta a las cinco y entraba al Cobado a las seis. Apenas me daba chance de, de, de, de trasladarme, de Tejar a, hasta allá, hasta, hasta allá arriba por Tentaras. Eh, en ese tiempo que estaba estudiando en el Cobado, me salió una oportunidad y tengo un primo mío trabajando en, en, en la que antes se llamaba Radio Rumbo Que ahora se llama Sinfonola La famosa ahí Sinfonola La, la emisora de Cartago Correcto, la 90.3 ahora En aquel tiempo también teníamos la frecuencia En AM, que era los 530 AM también, Entonces eran dos frecuencias que se escuchaba rumbo Y tenía un primo Ahí trabajando y me dicen Mira, están buscando un, un chavalo Para que se haga cargo De, de la recepción Que atienda los teléfonos la gente antes llamaba para poner eh, mensajes a las 6 de la tarde en un programa de mensajes, donde si vos tenías familia en Nicaragua o en Acerrí o en Guanacaste o donde fuera, vos llamabas a rumbo gratuitamente por teléfono, pasabas un mensaje y le decías Dígale a Rafa que de parte de Jainer, bola el primo que mañana llega o el sábado llega acuerdo, a las 7 de la mañana para que, para que lo espere sí. con la llave. Con los, los, la la los avisos de las sí, 6. Los sí, avisos de las 6. Esos. Sí, sí. Sí. Los famosos avisos de las 6. Si tenía uno, perdón, si, si, si tenía uno, perdón, eh, si tenía uno en, el, en, en el hospital, entonces el aviso era si seguía, si estaba bien, ¿verdad? O si estaba grave, si sí, ah, ¿no? la salida. Sí. Correcto, no, tenía la salida, correcto, sí, muy bien. Sí, ahí estaba con don Víctor Monge, era el que estaba ahí conmigo, yo le ayudaba ayudado a don Víctor, exactamente, yo me acuerdo mucho, muy buena gente el señor. Este, bueno, y entonces ya después de eso, bueno, ya me dijeron que ocupaba un, un carajo para eso, ¿verdad? Un muchacho. Y entonces yo fui hablé con el administrador y me dice, bueno, oh, mire Rafa, aquí ocupamos y un, un muchacho en este momento, me dice, es medio tiempo, es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, me dice, y pagamos tanto y me pagaban un poquito más que lo que ganaban imprenta y era medio tiempo, tenía chance de dos de la tarde a, a cinco, digamos, ese margen para hacer trabajos y estudiar y todo eso, ¿verdad? Acepté el trabajo, pero yo, yo les digo una cosa, viene que cuando yo estaba en el cole, que fue cuando era la época mía de adolescente, de joven, yo, en ese momento yo escuchaba radio, pero en aquel entonces, en esos años, en la época de los 90 en esa década, la mayoría de las voces que habían en radio eran vozarrones así, así, pero los señores ¿verdad? que hablaban lo más elegante lo más y Era entonces, como un requisito. Era como a, a un requisito para tener buena Correct. voz. ¿verdad? En ese momento sí, en ese momento sí. Y verán que yo, honestamente, yo si acaso me animaba a llamar por teléfono para pedir una canción, cuando sí. yo estaba en sí. Yo nunca pensé ser todo porque yo decía, no, yo con la voz que yo tengo, no, no, nunca, <risa> aparte que nunca fue mi sueño, ¿verdad? Tampoco. Ni más, le yo, yo soy muy, yo soy muy, muy seguidor de la, de la música nacional y de los grupos, porque en mi juventud yo andaba detrás de, de los sixos de los alegrísimos, andaba detrás de la pandilla, este, de todas las agrupaciones que llegaban a Cartago, allá a, a los salones, ¿verdad? Yo era un adolescente, pero me encantaba la música vivo. Entonces, yo me veía más buscar ser cantante, ¿verdad?, o corista o algo así, estar en un grupo que locutor, sinceramente. Pero tampoco se me cumplió, pues, ser cantante en <risa> el grupo. <risa> Entonces, este, que es un plan que Dios tenía conmigo, esto de la radio, porque imagínense que eso fue en el año 1995, que yo entro a Radio Rumbo, la que hoy se llama Sinfonola, y hasta la fecha nos hemos mantenido en el medio, y les digo, eso ha sido el plan de Dios conmigo porque yo nunca se lo pedí, pero Él me lo dio, y aquí estamos. Precisamente esa era la otra pregunta. Cuéntanos de tu trayectoria. Eh, siempre ha sido locución y siempre ha sido en la radio. No has estado en otro medio. ¿Cómo, cómo, fue, la, la, cómo fue a partir de Radio Rumbo? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿De, después ¿Qué pasó? Bueno, en Radio Rumbo este, llego yo a trabajar como les contaba ahora, como recepcionista. Ahí estuve como ocho meses. A los ocho meses, don Carlos Lafuente, que es el dueño de la radio ahorita también, todavía este, me dice, Rafael, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar aquí? Y le digo, yo, Don Carlos, ya ocho meses. Y me dice, ¿bastante tiempo? Y yo, sí, sí, bastantillo. Y me dice, No, es porque necesito que se, que se meta a la cabina y que aprenda a hacer radio. Y le digo, yo, ah, bueno, está ah, bien. Le digo yo, me imagino que es este, poner música, ¿verdad? Los discritos y limpiarlos y todo eso. Me dice, No, y hablar también. Y don Carlos ¿Cómo voy a hablar yo si yo nunca he tomado ni tan siquiera el micrófono en el equipo sonido de la sala de mi casa? le digo jamás. me dice, usted va a aprender, aquí le enseñamos, Orlando le enseña. Orlando era un muchacho, que creo que todavía lo tienen ahí en las noches, que en ese momento también estaba en las noches. Y Orlando en ese tiempo tenía como, como 18 años de trabajar en rumbo. En ese momento, imagínense, hace como 25 años y ahora tiene como 40 años de estar ahí en rumbo. Entonces, este, así fue como aprendí. Me obligaron, o sea, me metieron obligado a la cabina y aprendí. La, la primera vez, el primer día que yo sabía que tenía que abrir el micrófono y decir la hora y tal, de no la canción y el artista, me chocaban las rodillas de la nervia, ¿verdad? <risa> Ahí estuve dos años, hasta 1997. En el 97 me voy para la Fuente Musical con don Johnny Latouche, a quien aprecio mucho también, como aprecio a don Bien. Carlos. Johnny Latouche. Este, Don Johnny, yo logré hacer una, una gran amistad con él, de hecho todavía la conservamos, la tenemos. Este, fue una, una excelente persona conmigo como patrón también. Y Johnny me dio la oportunidad de venir aquí a San José a probar en sonido latino, porque en sonido latino, en este año, en el 97 también, cuando yo entré con Johnny, estaban buscando locutores. Cuando yo vine a, a hacer la prueba de sonido latino a San José, había una fila como tal vez como de unos, qué sé yo, tal vez unos 100, 100 muchachos más o menos, porque eran hombres los que ocupaban locutores. Y yo dije, yo nada más vine debajo de, de, de, del brazo, llevaba el, de, una hojita con, con el currículum ahí nada más de mi nombre, mis, mis, mis datos, experiencia solamente la de Radio Rumbo y la Fuente Musical, y con toda la fe y, y la, la, la, la esperanza en Dios, ¿verdad? Que me fuera bien, y con todo mi entusiasmo. Y le puse de verdad... Hicieron una eliminatoria, eh, salíamos, primero quedábamos 20 muchachos. De esos 20 sacaban 10, de esos 10 sacaban 5 y contrataban a los 3 que ocupaban. Y así fui pasando semana a semana, porque era una, una semana eliminatoria. Y así fui pasando y, y me contrataron al final, que dentro de los 3 que, que ocupaban la radio y, y Johnny me dio la oportunidad de estar en la Fuente Musical y de ir los fines de semana a Sonido Latino. Entonces, este... <coughs> Y, y en esa eliminatoria, ¿qué era lo que, que solicitaban? ¿Qué tenías que hacer? Mira, te ponían a grabar tres locuciones. Una era presentando y despidiendo una canción. La otra era este, haciendo una invitación a un evento, ¿verdad? Improvisando. Y la última era este, hablando de la vida de un artista. Siempre, siempre. Entonces, este, a ellos les gustó mucho el estilo mío, la, la, la animación, la, el entusiasmo, como yo lo hacía. Entonces Ahí fui quedando. Semana a semana me iban llamando a la casa por teléfono. Este, sí, Rafa, venga, se fue otra prueba, Rafa, venga, se fue otra prueba. Así, fue, así fueron las tres pruebas. que Después de ahí, vieron que me llamaron de una emisora que se llamaba Sensación, que es la frecuencia 104.3, que hoy en día es de, este, de los 40 principales. Está ahí en el grupo de Multimedios, estoy ahorita con la Caliente. Uh -huh. Ahí me llamaron, ahí estuve también como dos años, más o menos. Después de ahí me pasé a Azul, 99.9. Oh, sí. Y después de Azul me, fue, me dieron la oportunidad en Z. Yo llego a ZFM en el año 2000, 2001. Iba para el 2001. Ajá. Yo llego a hacer una, una incapacidad a una compañera que estaba embarazada. Entonces el jefe, el Diego Castro, que era mi jefe en ese momento, me dice, mira Rafa, te podemos, o sea, te vamos a contratar, me dice, pero solamente por cuatro meses. porque es lo que necesitamos a alguien en ese momento para, para que cumplir. le cubra la incapacidad a Wendy? Bueno, era Por maternidad. Sí. Sí. Y le digo, yo, yo le digo a Luis Diego, Luis Diego, está bien, yo acepto porque lo que yo quería era poner en mi currículum que yo había sido locutor de ZFM, o sea, en ZFM. Eso era es lo que yo andaba buscando en realidad. Entonces, este, de verdad, él me dijo, está bien, perfecto, entonces venite, ya, ya empecé a trabajar con ellos. Cuando ya pasaron los cuatro meses de la incapacidad de mi compañera Wendy Acuña, ella regresó. Cuando ella regresa, digo yo, ya ahora sí, ya se me acabó el popi, ¿verdad? Ya hasta aquí me llegó la orden, <risa> lo, que, lo que estaba disfrutando mucho, lo que estaba disfrutando mucho, en realidad. Sí, Entonces, sí. Yo, yo, yo desde un principio dije, bueno, como ya yo sé que son solamente cuatro meses, le voy a poner todas las ganas del mundo. Importante, y, le puse, es importante. y le puse exactamente. Y miren y que al final. Me, Diego me llama a la oficina y me dice, ¿ya sabes para qué te llamo? ¿verdad? Le digo yo, sí, yo sé. Ya llegó Wendy, ya volvió y tengo que ir. Me dice, pues no. Le digo yo, ¿cómo no? Me hace no, me aprobaron tu, tu presupuesto, tu plaza, me dice, y te vas a quedar. ¡Qué bien! Entonces, este, imagínese que yo llegué por cuatro meses y duré 15 años. Etc. ¿15 años estuviste? Cuando yo llegué en el 2001, en el 2005, Luis Diego Castro se va, él renuncia, por diferencias con el gerente de la radio en ese momento, bueno, todavía estaba Don ahí todavía, él es muy buena gente, verdad Verdán, gerente uh -huh. ahorita de central de radios, uh -huh. este, pero tenían diferencias, entonces Luis Diego renunció, y Don Verdán me dijo, bueno, Luis Diego le dijo, eh, Don Verdán, ahí está Rafa, que es mi asistente, y tiene cuatro años te conmigo a la par mía, él sabe el tejido y maneje Z, te tejido a él, no busca nadie más y aparte que ya él sabe y nada más va a llevar a Z adelante, ¿verdad? Ya está en todas. Y de verdad me dejó, pero me dice, bueno, Rafa, lo que pasa es que yo ocupo que usted se haga cargo de todas las emisoras del grupo. Eran seis emisoras en ese momento. Estaba Z, estaba Monumental, estaba Best, estaba, en aquel entonces estaba Emperador. No, sé, no se llamaba como se llama ahora la mejor, era Emperador. Emperador. Ajá. Estaba eh, Exa y estaba reloj, eran seis, entonces yo quedé como director de todas y en cada una tenía un director de programación, nada más ¿verdad? que me ayudaban ahí como asistentes. Entonces, este y eso me duró como un año, al año siguiente me quitaron tres y me dejaron tres. Yo me quedé con Z, con Best y la parte de música de Monumental como hasta el año 2013. En el 2013 ya cambiaron mucho las cosas, entonces ya me quitaron a mí, completamente de todo de, de, como programador de z pues era un otro muchacho que está ahorita todavía. Y en el 2016, como ya él empezó, o sea, la gente empezaba a compararle la, la programación de la radio, con, ¿verdad? en ese momento, con la de antes, la mía, o sea, la, la que yo llevaba, pues la que yo programaba, uh -huh. como que el muchacho se incomodó un poquitito, entonces este, decidieron quitarme mejor del todo. Eh, y programador, de ahí me fui para La Rafita, la la como sí. programador, cuéntame que es, es para conocer y, sobre todo, para el grupo de locutores que están en el curso y también para los amigos que están escuchando y viendo a través de nuestros medios de Guarco Radio y, y también del Facebook. Como las funciones en sí, lo que tenías que hacer para que conozcamos okay. qué, qué eran las actividades, porque muchas veces la gente dice, él es el, el programador, es el que se encarga del tema de la música, bueno, pero ¿qué tiene que hacer? Es solamente llegar y poner música, no es algo tan no, simple, bien, Claro, no, no, hay que en realidad este, es todo un arte, porque sí es todo un arte, en el sentido de que, y el puesto de uno como programador, es el mismo puesto de un entrenador de fútbol, a vos te miden por resultados, o sea, en este caso, obviamente, estamos hablando del medio de la radio, y los resultados que nos miden en la radio es por medio de las encuestas, entonces, en la medida que la emisora tuya, la que vos estás programando, esté bien, salga bien en las encuestas, vas a estar bien, obviamente, ¿verdad? Eh, el arte de programar una emisora eh, tiene, tiene que, debe llevar mucho, mucha dedicación, mucho conocimiento en el sentido de que yo tengo que escudriñar, porque a mí las cosas no me las dan en las manos, entonces yo tengo que buscar uno tiene que buscar mucho y hoy en día con la tecnología, estamos hablando del Internet, me estoy refiriendo principalmente, en aquel entonces cuando yo estaba en Z, a nosotros, nosotros pagábamos un servicio internacional que nos llevaba nos llegaba música por discos, por CDs, lo nuevo, lo último que estaba sonando en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, mes a mes nos, llevaba, nos llegaban tres discos con canciones diferentes, de diferentes géneros y ritmos y todo, diferentes artistas, obviamente. Entonces, vos tenés que darte la tarea de darte, escuchar uno por uno de esos temas y escoger lo que vos considerabas que iba con la línea de tu radio y que posiblemente le iba a gustar al público meta, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener un olfato para poder eh, proponer y que la gente diga: Uy, chicas, sí, esa canción sí que estaba bonita, ¿verdad? Qué linda que es. Entonces, cuando vos propones una canción y la empezás a dar, la empezás a sonar y a rotar, a rotar, a rotar, a que suene, que la gente la escuche, cuando ya la gente la, la, la conoce y la acepta y ya se pegó, porque ya la gente la empieza a pedir sola y todo eso, ahí es donde vos ves y te diste cuenta que tuviste éxito, ¿verdad? O sea, que fue un éxito lo que propusiste porque y fue, fue una propuesta tuya. O sea, vos apostaste a, a, a, a, tu, a tu conocimiento, a tu olfato y resultó, como habían otras canciones que usted decía, uy, esta canción va a ser un bombazo, y no le gustaba a la gente. Y pasaba que vez en canciones tan sin gracias como, por ejemplo, no sé si se acuerdan, aquella, la Macarrón, macar ¿cómo era? Sí, Macarrón, chacarrón. una, una mí que no decía nada, chacarrón. Chacarrón chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. Yo decía, eso no va a pegar, eso o sea, no, no tiene sentido, y se pegó, era uno de los bombazos, ¿verdad? Ah, Inclusive hay grupos que, que tiran una canción, es un éxito y ya no se vuelve a escuchar más del grupo. Pasado, eso ha pasado nada. también, claro, que la pegaron con una, les alcanzó para una y nada más. Pero, y Rafita, pero... también el cuidado en el programador de que una canción no se repita en forma muy consecutiva. También eso es un cuidado que tienen muchas las radioemisoras. Sí, bueno, Jennifer, en ese caso te digo, también va mucho, digamos, de, de la mano de la estrategia de uno como programador, porque una canción nueva, si vos le, si vos le tenés que pegar a la canción que es nueva y vos decís, no, esta pieza se va a pegar, voy a ponerla, vos podés ponerla a rotar eh, cada, digamos, para caer mal y cansar cada dos horas, ¿verdad? Para caer mal y cansar al público, a la gente. Pero lo normal sería, digamos, eh, una vez en el turno de cada locutor. En, en aquel entonces, el turno de los locutores eran de cuatro horas. Creo que todavía siguen siendo igual, la verdad. Entonces, o sea, por lo menos mínimo que a, lo, a cada locutor le salga una vez en el turno. Entonces, una, o sea, la misma canción puede sonar una vez cada cuatro horas, por allá, antes. tres horas, cuatro horas, está bien. Pero si vos ves que es una canción muy buena o que es tuya porque es exclusiva y vos ves que sí es buena, Usted la puede poner a su cada dos horas si quiere. Diga a la gente lo que diga, no importa. Eso va en uno, ¿verdad? Y también, este, Jainer, hay que cuidar mucho, valorar mucho, por ejemplo, eh, la, la, la letra de la canción, el mensaje de la canción. ¿Verdad? Porque tampoco se va a poner uno ahí a poner este cochinazo, cualquier cosa, cualquier carajada que diga. Bueno, ya hoy en día, ya eso no se mide. Ya hoy en día, la mayoría de la música, sobre todo la urbana, entre más es pista, mejor, ¿verdad? Más venta lamentablemente, pero ese es un tema que yo comparto con muchas personas y yo les digo, mira sí. toda la vida en la historia de la música, de la humanidad las canciones han hablado de, de temas prohibidos, relaciones prohibidas y todo eso, verdad, lo que pasa es que hoy en día es muy, muy explícito, o sea, demasiado explícito y yo no quiero jugar de puritano, pero para mí tampoco hay necesidad de ser tan abiertos a trabajados, no hay necesidad una canción suena, suena linda, suena bonita, cuando vos te deja ahí en la, en, la, en la mente, en la parte de que vos te imagines de qué se trata, qué es lo que está diciendo. No ser tan explícitos, para qué sean tan así, tan, tan directos, ¿verdad? Pero sí, bueno, ya bien, eso sí. ya sería este, el perfil de cada emisora, y también sería la, la formación y la mentalidad de cada programador en este caso. ¿verdad? Pero sí, sí es, toda una, es, es todo un arte el programar una radio, como te digo, porque... Hay que saber, digamos, cómo hacer jingles, que los jingles, los textos de los jingles, de, de las identificaciones de los sellos, qué dicen, por qué lo van a decir, por qué de esa forma, en qué temporada del año, en qué momento. Hay un montón de cosas que se toman en cuenta. Tal vez es, es importante. Estabas mencionando tu eh, trabajo con el Grupo Monumental. Eh, de, allí estuviste, después de Z, estuviste 15 años y en Grupo Monumental... No, es que eh, Z era de Monumental. Ah, bueno, incluyendo todo lo cuando estuviste de, de la, director, de la programación. Yo te dije, ajá, ah, okay, es, todas okay. esas emisoras eh, son de Monumental. Siempre ha sido que, en la que programación. Son de ha sido en el tema de programación. De sí. ¿Como locutor propiamente? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, también exactamente, digamos, yo estuve, eh, antes de llegar a ZFM, solo fui asistente de programación en sensación, eh, porque en, en, en rumbo, en la fuente musical y en sonido latino, siempre fui locutor, nada más, Ajá. bueno, y en azul también. Luego, este, cuando llegué a Z, que sí, sí, me quedé con la programación, cuando me fui para La Nación, que me contrató la gente de Que este, ahí también estuve a cargo de la música, de la programación, Después me fui para una emisora en Zapote, que se llamaba Red 91.1, que la querían hacer con boceta igual. Lo único es que no, no, no tenían plata, entonces no, no, no tenían este, para invertir en, en publicidad y un montón de cosas. Este, estando ahí en Red, me llamó Carlos Álvarez. Este, Carlos me dijo que si quería ayudarle a él en el proyecto de Teletica Radio, eso fue en el 2017. Mm. Yo le dije que sí, que estaba bien, que yo no tenía ningún problema. Entonces, este... Me fui con Carlos en el 2017, en, en marzo del 2017, empecé allá en Telética, hasta abril del 2020, el año pasado, que lamentablemente, pues, eh, pues, por lo de la pandemia, verdad me, me despidieron. Pero fue una experiencia muy bonita también. Y yo ahí con Carlos estuve como, como mano derecha de él. De hecho, si ustedes escuchan las presentaciones, los sellos, las identificaciones y, y todo lo de la radio, lo hice yo, o sea, desde de mi mano, mi puño y letra, mi imaginación y todo. Lo, Todos todo eh, los sexos de todo, que internet internetica radio. Pues eso, un punto, eso es un punto, aprovechando, que podríamos hablar, el uso de la creatividad en la radio. O sea, ah. Qué importante es eso y cómo hace falta en muchos medios de hoy en día, que es un sí. tema que, que también nos daría toda tarde, noche, fin de semana y no sé cuánto para hablar. El tema del uso de la creatividad. Sí, vea, este, ahí es muy importante y, y a todos los muchachos cuando ya estén de verdad este, observando este, esta, esta entrevista y este compartir en realidad con, con ustedes de parte de mía, de experiencias. Sí, es muy importante, Jenner, porque todo locutor o todo productor de programas de radio o televisión este, debe tener el conocimiento y la capacidad para ser creativo. ¿Por qué? Porque uno tiene que darle al público algo que, que lo enganche, algo que lo capture, que lo atrape, que lo atraiga, y que lo deje con nosotros, en el espacio de nosotros, ya sea de música, de, ya sea un conversatorio, de entrevistas, de lo que sea, pero uno debe buscar cosas, eh, puede ser en la, en la identificación, en la despedida, en, en las idas y venidas de comerciales, o sea, para todo hay que ponerle, eh, hay que ponerle invención, ¿verdad? Hay que tener ese, esa creatividad de ir, ir a comerciales bien diferente, bien bonito, que no aburra, que, que la gente no, no le provoque a la gente hacer el preyambio que llamamos, ¿verdad? sino que se queden con nosotros escuchando exactamente. Entonces eso es muy válido y es súper importante. Y en un locutor, digamos, en un locutor animador de cabina de música todavía más. Tiene muchísima más responsabilidad porque si vos siempre, todo el tiempo, decir lo mismo, presentar lo mismo en todas las canciones, de te volvés un robot, un cassette, y la gente va a decir, no, hombre, qué aburrido este carajo, esta chavala, porque todo el tiempo está diciendo lo mismo. Escuchábamos en la voz de... Vamos a escuchar en la voz de... Sí. Escuchábamos en la voz de... o ah, sea, No, no, no, o sea, a todas las intervenciones, todas las locuciones tienen que ser diferentes, todas, todas, todas, todas. Hay un reto importante, Rafita, que inclusive yo soy muy seguidor tuyo, el tema del programa Salsómetro de los sábados ¿Sí? en la caliente, sí, y... ¿sí? Eh, eh, hay un tema porque cuando uno tiene un espacio en donde puedes programar música y tener una gran variedad de música, merengue, salsa, eh, cumbia, etcétera, Pero en tu caso es solo salsa. ¿sí? Es un gran reto de que la gente que le guste la salsa eh, o, o, o la que no, el que no le guste la salsa y escuche el programa, que se quede en el programa porque saben que solo va a haber salsa. Entonces, es, es más es. reto para esa gente exactamente sí. el cómo hacerlo eh, Janger, es, es, es, como bien lo estás diciendo es más reto para la gente que no le gusta la salsa o que no está habituada acostumbrada a escuchar la salsa porque los que les gusta la salsa y me siguen como vos por ejemplo es porque ya por default o sea, ya les gusta la salsa entonces digamos que están, están escuchando y están recibiendo algo que quieren, que sean y que buscan para ya escuchar, no para editarse la gente que no le gusta la salsa o que no es salsera, pero que se queda escuchando y que y al final le dice a uno, mira, te felicito porque eh, aprendí que tal artista no sabía esto del otro y de aquello o de allá o azar. Entonces, son cositas, son este, de pluses que uno le mete a, a, al programa, eso sí, pensando tanto en el que le gusta la salsa como en el que no le gusta, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un programa tan como te lo dije ahorita, tan interesante que, que tenga tanto, tanto imán que lo capture a uno y que lo atrape y que lo deje ahí, con lo que el, el locutor me está diciendo, con lo que me está contando, con lo que me está compartiendo de cómo se conformó el Gran Combo de Puerto Rico por ejemplo, para hablar de algo cómo se hizo Víctor Manuel cantante de salsa uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Este, Cuéntas experiencias está? de los artistas pero lo más importante aquí es también la forma en que lo haces porque al ser un, es un programa alegre, la música es movida, la locución, el tipo de locución debe ser igual. No puede ser un tipo de locución lenta, pausada, como, de, ¿verdad? No. La, como la romántica, que es totalmente diferente Correcto. a ese tipo de locución. Contanos un poco sobre eso. Sí, en realidad vos es cada de cuartos, obviamente, ¿verdad? Porque estás con un programa de salsa, y el programa de salsa vos lo estás vendiendo como que te inyecta, que, que te calienta, este, que te mueve, eh, que te pone a, a, a, a bailar, si, se, si fuera posible, inclusive. Este, entonces, vos estás presentando salsa, música latina, tropical, movida, bailable. Vos tenés que o sea, sentirla, tenés que vivirla. Yo le digo a la gente, y eso lo comparto más que todo con mis compañeros de, de, de, del grupo de iglesia. Yo soy servidor en la iglesia católica aquí de Colima Vaz, y yo ahí soy proclamador, preactor. Y yo a ellos les doy algunas, algunos cursos, algunas inducciones de cómo este, manejar, el administrar el aire, ¿verdad? El diafragma, hablar con el aire, del diafragma, no hablar con la garganta, de proyectar la voz, sin gritar, y de, este, tampoco fingirla, por hablar así, porque eso es fingirla, ¿verdad? Sino que es proyectarla, proyectarla, levantarla, es, es tirarla hacia adelante, es, es lo que se trata. Bueno, yo le comparto mucho a ellos de que este uno tiene que estar convencido de lo que está diciendo, de lo que está hablando. Uh -huh. Y obviamente tener el conocimiento, ¿verdad? Entonces pasa igual en la radio. Si usted está presentando música y está presentando, ¿verdad? Está presentando, por ejemplo, no sé, los hermanos Rosario, la dueña del swing. Cuando terminó la canción, usted lo puede decir. Hemos escuchado con los hermanos Rosario, la dueña del swing. Dos de la tarde, diez minutos, o sea, y no, o sea, me y me, me no, entonces ustedes, ustedes tienen que sentir o sea, vivir lo que están diciendo tienen que sentirlo, ¿para qué? para que ustedes puedan transmitir a los demás, a la audiencia esa alegría, esa energía ese convencimiento de que lo que les estás vendiendo y les estás diciendo es verdad es cierto y así, es como usted, así es como usted arrastra y así es como usted hace que la gente se quede como usted escuchando muy bien, la experiencia en la caliente ¿Cómo llegaste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste allí a la clínica? Bueno, eh, lamentablemente, como les contaba ahorita hace unos instantes, este, me quedé sin trabajo en el 2020, ¿verdad? Porque este, tenían que, que despedir personas en cada departamento de Teletica, Canal 7, y la radio pues obviamente no se iba a quedar afuera, a pesar de que estaba recién llegada la radio, la, la, más, la, la, la, la más pequeñita, la menor, Teníamos apenas tres años y, este bueno, ya fui yo desfavorecido junto al DJ Bubu, que Bubu es el DJ del, del chinamo eh, del fin de año. Que Bubu sí queda ahí con el chinamo pero nada más con el Chinambo, ya no está ahí en Teletica, digamos, durante el año no está solamente para el fin de año, para el chinamo Bueno, Bubu y, Bubu y yo nos quedamos sin, sin el trabajo, ok. Uh -huh. eh, cuando yo me quedo sin trabajo y una publicación en el Facebook, Agradeciéndole más que todo a Dios, verdad, por la oportunidad y la experiencia que me ha de haber llegado a Canal 7, que era un sueño que yo había tenido hace un montón de tiempo, un montón de años, bueno, forever. Este mi jefe, el de La Caliente, se llama Marfer Torres, ya yo había trabajado con él y había sido mi jefe en la nación. Entonces él me llama, me contacta y me dice que si me quiero ir para allá a hacer el programa Mido de Salsa me dice Rafa, ven y te empecé a hacer el programa de salsa nada más porque ahorita no te puedo contratar. Me dice, no me dan permiso. Más bien el muchacho que teníamos en las noches, me dice, tuvimos que quitarlo por esto de la pandemia. Y me dice, y de aquí a. Yo llegué, eso fue en, sí, en abril, mayo. En mayo fue que hablamos. Yo llegué en junio. Me dice, mayo, y de aquí a septiembre, octubre te contratamos. Ya cuando eso haya, haya bajado, vaya pasado. Yo, bueno, está bien. No, perfecto, genial. Digo yo, mientras tanto, con lo que me liquidaron de Teletica, me mantengo, de verdad, porque yo, yo no tengo casa propia, yo esa casa aquí alquilo. Este, entonces digo, le digo yo, sí, sí, no, no hay ningún problema, perfecto, démoslo Y de verdad, lamentablemente, ya fue cuando después dijeron, no, la pandemia se extiende hasta diciembre. Entonces me dice, me dice mi jefe, pero está ahí, todavía no se puede, hay que aguantar. Y en diciembre, como en diciembre dijeron, no, ahora está marzo. Y mi jefe me volvió a hablar y me dijo, la que ¿qué esperas hasta marzo ahora? ¿eh? Ni modo, ¿verdad? Decí, Entonces, ahorita, o sea, ellos lo que hicieron fue decirme, Rafa, buscate un cliente que te genere una entrada, un ingreso, y que vos te puedas sostener con eso mientras tanto, mientras te contratamos. Y, Jenner, yo empecé a tocar puertas por todo lado, y, y a pulsearle, a mandar correos, y este, a ofrecer la, la, la publicidad, la pauta de, de, del programa mío y todo. Eh, al principio la gente de me ayudó, un contacto y que yo tengo ahí en, en, en Riteve, que es este, mi amiga Jennifer Hidalgo, que es la, la, la, la vocera de ellos, verdad de prensa, la encargada de prensa de Riteve, me ayudó ella en realidad, pero me pudo ayudar solamente dos meses, ya después pues, no, porque todo eso lo hacen por medio de agencia, publicidad, entonces es mucha vuelta, mucho enredo y, y que va, uh -huh. bueno, uh -huh. Me encontré ahora este, a la gente del Grupo hidráulico roga ellos son los que están pautando conmigo en este momento en, en, en el programa, y es gracias a ellos, bueno, primero a Dios, obviamente, que Dios es el que pone a todas las personas en el camino, ¿verdad? nosotros para, uh -huh. para ayudarnos unos a otros. Que es que estoy echando para adelante y me estoy manteniendo ahí, estoy, me estoy sosteniendo ahí. Pero si no fuera por eso, sería muy muy complicado, muy difícil. Quién sabe, estaría trabajando seguramente en otra cosa o no sé. Inclusive, yo hablé con mi familia y, y vimos la posibilidad de podernos ir para Cartago, a la casa de mi mamá. Mi mamá falleció ya hace tres años. La casa le quedó a mi hermano. Este, pero es una casa bastante grande y digamos que si se quisiera si, si, si yo podría construir arriba, ¿verdad? Para hacer un alto. Entonces yo dije, o sea, voy a, voy a pulsear por todos lados, claro. a ver si, si nos tenemos que ir para Cartago para no pagar más alquiler y para si, si en Cartago encuentro trabajo en Integma, alguna otra cosa, de, me voy para allá, en fin, ¿verdad? O sea, empecé a manejar todas las posibilidades. Bendito Dios, hasta el momento, pues aquí estamos. Pero, Jenner, eh, así fue como, como llegué a la caliente, o sea, por medio de, de, de mi jefe, que ya habíamos trabajado juntos y que él me llamó para, para que fuera nada más a hacer el programa de, de, de salsa. Entonces, yo lo que hago es que yo ahí también voy los sábados de 12 a 4 y voy los domingos de 10 a 2, como para ayudarles ahí un poquito con la reflexión el domingo, más que todo el fin de semana. Muy bien, muy bien, Rafita. Eh, ya, como para ir finalizando, eh, sí si nos gustaría eh, escuchar. Eh, de acuerdo a tu gran trayectoria, porque realmente has tenido mucha experiencia. Y, y lo bueno, lo bueno es que has tenido que realizar eh, diferentes tareas. No solamente ha sido yo, únicamente locución, sino que también has tenido que trabajar en la parte de programación. Eh, imagino que también has tenido que hacer ahí labores de, de vendedor, como ahora los mencionaste, ¿verdad? De buscar eh, publicidad para sí. tu programa y todo lo demás. Y eso es algo que, que, que tenemos que entender que hoy en día queremos emprender, los que queremos tener un, un negocio, nos va a tocar que hacer de todo un poco correcto, consejos cuáles son las actitudes, cuáles son las aptitudes que debería de tener las personas que en ese momento están pensando en el campo de la locución, en el campo de la radio, o los medios ve, veámoslo así también, los medios de, de, de redes sociales que hoy en día pues, ¿Sí? están sí, abarcando sí. mucho Sí, porque sin duda alguna, Jenner, este, el futuro está en lo digital, está en el Internet, y eso viene ya muy pronto. Ya empezó en Europa y ya aquí llegará dentro de unos tal vez, 10, 12 años, por ahí, no sé si tal vez antes, pero para, para que todo el mundo sepa de que sí, la mayor parte de las cosas de la comunicación se va a ir por la parte digital, por la parte de Internet. ¿Cuál, cuál sería la actitud la y la actitud? Bueno, la actitud es que vos busques prepararte eh, tratar de conocer siempre, buscar, eh, eh, tener conocimiento donde te estás desenvolviendo o donde querés desenvolverte, porque no basta con llegar y decir, ah, mira, yo quiero ser locutor, ya eh, como ustedes pueden ver aquí, esto, esto es mi, mi radio, la radio que yo tengo ahorita en ese momento por internet, yo el programa mío de, los, de, de, de la salsa lo hago todos los días desde acá, desde mi casa, a las 12 medio días de 12 a 2, por internet, yo le comparto a la gente en, en mi Facebook y en el Facebook de Salsómetro, les comparto el link para que la gente se meta y me puedan escuchar. Este, y los sábados voy en vivo allá a La Caliente, a los 90.7. Pero ya estoy aquí ya con una emisora de música latina. O sea, ustedes la oyen, se van a dar cuenta que es una emisora como era Z antes, cuando en el tiempo que yo estaba. Ahí suena de todo, soca, reggae clásico, salsa, merengue, bachata, vallenato, latino, charanga... Este, de todo, alguno, alguno que otro bolerito, ¿verdad? De lo más comercial, en realidad, más que todo, no muy viejitos sinceramente. Pero es claro. así, variadita. Eh, a mí la situación y la pandemia, como a muchos, me obligó a reinventarme. Entonces, esa es una actitud que uno tiene que también tener. ¿Cuál? La actitud de, de ser perseverante, de ser este creativo. Eh, de, de tomar un reto este, positivamente, eh, el aceptar y decirle a Dios, bueno, si usted me está dando esa oportunidad, voy a aceptarla, pero lo voy a aprovechar de verdad, y métanse, de verdad, métanse, si se quieren meter en algo de verdad, métanse de pie a cabeza, no se metan así que por probar o por vara o para ver cómo me va, no, no, no, no, tómenlo en serio, si lo quieren de verdad, así como una profesión, y lo quieren sentir, y lo quieren vivir, y que la gente reciba eso de ustedes, esa vibra de que sí, ustedes lo hacen con pasión, lo hacen con amor y sobre todo con conocimiento. Méntanse de verdad a conocer todo esto. Y como les digo, este, tiene que ser uno listo y preparado. Yo no había vendido nunca. Es más, hasta, la hasta el día de hoy, hoy martes, bueno, hoy que estamos con, esta, con este programa, este, me cuesta mucho vender porque yo no soy vendedor, pero tengo que hacerlo. Hay que hacerlo, de ni modo. Y ya lo puerta, he hecho, ¿no? ya, yo mando, ya yo mando correos con las ofertas, las propuestas y todo eso, y hablo con la gente y, y me dicen, no tengo tanto, tengo esto tengo el otro, está bien, perfecto pero me, me ha costado mucho, o sea realmente me ha costado mucho esa parte de, de, de sacar el vendedor pero hay que hacerlo, hay que hacerlo esto de los medios de comunicación es muy bonito es muy apasionante eh, cuando a vos te, te pica te, te captura, te atrapa y no te suelta, y si vos servís para esto, Dios te lo va a dar Tenés que prepararte de verdad. Por ejemplo, toda mi preparación en radio es del INA. Yo estuve en el INA desde el año 2002 hasta el 2012, más o menos por ahí, preparándome todos los años con un curso diferente cada año que tenía que ver con radio. Pues yo tengo un montón de, de títulos del INA que tienen que, ser, tienen que ver con radio. Muy bien, muy bien, Rafita. Eh, eh, vamos a pasar ahora con nuestra compañera Patti Delgado, ¿verdad? Desde estudiante de su curso de locución. Fati, ¿tienes alguna consulta que realizar, algún comentario que realizar a ah, Rafita Cambronero? Adelante. Gracias, Daniel. Este, Admiración, primero admirarlo, la verdad. Me encanta este, cómo manejas eh, todo, principalmente tu fe, eso me encanta. Reflejas sí. bastante a pesar de todo lo que has evolucionado todas las circunstancias que has vivido con la situación de la pandemia o sea tu fe no ha decaído y más bien se te nota alegría una buena aura como decimos por ahí me encanta tu estilo en verdad nunca te he escuchado te soy sincera nunca te he escuchado son, ah, okay. son, son muy pocas para la salsa la salsa yo no yo no somos muy buenas amigas pero o sea, <risa> me va a tocar pero igual me va a tocar exactamente pero ya, ya estoy aprendiendo de vez en cuando me escucho ahí Muy música salsa. Raf, Rafita le vamos a poner una tarea para que escuche la salsa escuche el <risa> <risa> que me da miedo pero está bien ahí acepta el reto entonces no hay problema este Rafa no de verdad y este el, la historia que nos has contado de tu experiencia desde el comienzo es interesante ver cómo desde que tu juventud, esa fue siempre tu pasión, ¿verdad? Esa, esa, esa pasión y que, no, y que no descansaste, no te diste por vencido, a pesar de que topaste con, con el hecho de dificultades de tomar por otro rumbo tu profesión, pero te afinaste a esto, ¿verdad? Eso es verdad, eso es como, ¿cómo le diría? Tengo la palabra en la boca y pero se me olvida. Eh, ay. No sabía cómo decírtelo. Este, es de pero de forma extraordinaria. Exactamente, ¿verdad? El ser constante, eso es de admirar, es la palabra, es de admirar. Porque ahora mucha gente, incluyéndome yo, te soy sincera, queremos abarcar muchas cosas, pero nos quedamos como, como lo dijiste ahora al final, ¿verdad? Que no nos quedemos, que, ah, por entrar, por entrar solamente. Yo le sí, contaba a Heiner que yo estudié por un tiempo teatro, pero yo sí. veía que, que no era lo mío, ¿verdad? hasta cierto punto. Después me metí a Cruz Roja. Cruz Roja pues sí me apasiona. Oh. Diez años de estar dentro como voluntaria y ahora como permanente. Pero igual hay algo y ese gusanito de, ¿verdad? Porque yo le decía a hey, no sé si se lo dije, yo me crié escuchando radio. Ajá. ¿Verdad? Yo me crié y escuchaba los cuentos de mi abuelo en Radio Colombia. Qué bonito. Las visitas, las, visitas las visitas navideñas de rumbo, ¿verdad? Y cría ¿Viene a mis hijos... ¿Viene las, com ¿Viene las comidas de chocolates y de manzanas que yo me daba unas visitas navideñas, viera. Envidia. Por la yo... gaveta de los confites. Sí, sí, sí, sí. Este, había un programa antes en Colombia, en el año 73, que te me acuerdo. Eh, perdón, ¿Sí? era la gaveta de las hormigas. Lapa. Esa. De las, hormigas, de las hormigas, sí. Todavía yo me acuerdo y yo me dormí oyendo música. Entonces había un programa que hacía Colombia de los en los salones de bailas. ¿verdad? Ah. Entonces, yo me dormía escuchando música porque era como entretenida cuando era pequeña. Claro, pero, claro. Sí, pero en verdad, este, y escuché muy buenas eh, locutores, te puedo decir, sí. Titania, ta, Titania era uno, eh, Mil, la emisora Mil, no sé cuál era, y cosas así, ¿verdad? Columbia, todas esas emisoras que yo me crié escuchando, claro. Eso habilitó mucho la imaginación. Y ahora, después de vieja, porque tengo 55 años, no, <ríe> mi, amigo claro, Heiner, mi amigo Heiner, entonces le, le hizo la consulta y me dice y vamos. Y ahora, aquí está. Bueno, pues, adelante, yo, adelante. yo le agradezco mucho, de verdad, las palabras. Yo, yo las admiro mucho a ustedes, sinceramente, porque yo, yo admiro mucho y respeto también a la gente que trabaja en, en Cruz Roja, en bomberos, en la policía, en hospitales porque mira que soy yo para lo que es todo lo que tiene que ver con accidentes y personas este, accidentadas, ¿verdad? Y, y ensangrentadas o así, o sea, lamentablemente no soy bueno para eso. Así <risa> que usted me gana, usted me gana, sinceramente. Ay. Y qué dicha, que todos nos servimos para todo. ¿Usted se imagina que todos nos para todo? Ay, no, qué presa, qué presa. No. <risa> ¿Dónde está la riqueza y conocimiento del uno y del otro? ¿Verdad? Exactamente. Uh -huh. Así que yo le agradezco mucho. Y, no, y también para cerrar, este... Decirle que este medio y, y eso que yo le puse, la, la pasión, la, la actitud y la actitud que yo le puse, me permitió también ser animador de eventos masivos. Eh, yo he animado fiestas, digamos, del PCR, por ejemplo, un fin de año para Navidad, la fiesta de la empresa, para 4.000 personas. Bueno. He animado con este, artistas como, eh, bueno, con Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz. Rey Ruiz, El Gran Combo, Grupo Nietzsche, Tito Nieves, este, con Los Rabanes, con Maggi Juan, La Máquina, eh, Giro, bueno, un montón de gente, he conocido, he tenido oportunidad de presentarlos, este, y como les digo también, hoy en día me gano la vida también con, animando ustedes de canastillas, este, matrimonios, también me cargo los cortejos, soy maestro de ceremonias, mm, obviamente, cool. ¿verdad? Este, animo la, las fiestas de fin de año de las empresas, eh, me ha tocado todo, grabar comerciales también, y también me, me ha tocado hacer un poquito tele, porque yo he tenido mi programa Z, ZTV por ejemplo, cuando estaba ya estaba en Z, el uh -huh. programa que se hacía en Canal 2, ahora en multimedia he tenido oportunidad también de hacer el saltómetro, algunos domingos, sobre todo el año pasado es que este año no, no nos han vuelto a decir que grabemos más, pero ahí estamos y, y esto, por eso mismo, porque yo le puse la actitud y la actitud, ¿verdad? y lo agarré como, como algo serio y lo tomé para mí, es que me ha presentado la oportunidad de conocer artistas internacionales, nacionales, y, y de, de haber experimentado también un poquito la tele. Entonces sí, cuando usted le pone alma, vida y corazón, como dice una canción por ahí, a, a lo que usted hace, o a su uh -huh. vida, que es la forma, de agradecerle a Dios lo que le está dando, este, usted va a experimentar todo eso, lo más lindo, lo más bonito, y la gente, así como usted me ve a mí, como usted me lo acaba de escribir, que usted me ve y me percibe, Así lo perciben ustedes, sin duda alguna, su trabajo, de hecho. Bueno, eso dicen. <ríe> no es cuando conteste el teléfono, porque mi función es contestar teléfonos y... Ah, claro. Unidades, entonces... Pero sí, si sí, no hubieras que me ha enriquecido esto. Yo le decía a Jane, estaba con mucho miedo, porque el Estoy hombre nerviosa. famoso y yo, sí. <ríe> no, hombre, oiga, qué va para famoso. <ríe> ah, la voz, su voz es famoso, su carisma es lo que hace que uno... Y entonces, sí. este, en verdad, muy agradecida, muy enriquecedora. Gracias, Heiner. Con gusto. <risa> este... Con mucho gusto. Nadie, con gusto. Más bien, eh, la apertura ha sido de, de, de, de Rafa Cambronero, definitivamente Rafita, porque lo, todos los, lo, los oyentes y los fans lo conocemos como Rafita en el ambiente de la radio. Y sí, sí, pues sí. también hemos hecho una. Gran amistad y de verdad la apertura, Rafita, para estar en esta entrevista, para estar en esta, más que entrevista, yo pienso que ha sido un conversatorio, ha sido ahí, aquí un diálogo que hemos un tenido. Un compartir experiencias. Un compartir eres. experiencias, exactamente, y para que los, nuestros amigos, eh, pues, te conozcan un poco más, eh, más en la parte, ¿verdad?, de, de la historia, que como nos contaste, que sepan que es un cartago más también, ¿verdad? Eh, y por supuesto Correcto. que. Eh, el éxito que, que está teniendo hoy en día, porque sabemos que así es, gracias a, a Dios, ha sido también por el gran esfuerzo que has hecho y por el sacrificio, por la pasión y el, por el no rendirse, que es lo más important, importante de la vida. Exactamente. Muchas gracias, de verdad. Dios te bendiga. Con todo gusto, Javier, para las que sean, cuando sean, y con todo el gusto que estamos para servirles con todo el gusto del mundo, con mucho corazón. Igualmente a ustedes, muchas bendiciones y éxito siempre en lo que hagan. Muy amable, gracias, y de verdad otra vez lo felicito, que Dios los siga bendiciendo. También particularmente para usted, muchas gracias. Gracias, igual. Gracias amigos, y estaremos nuevamente con un nuevo personaje aquí en Huarco Radio, a través del Facebook y cartagomedios.com, diagonal Huarco Radio, para que nos sigan escuchando y sigan sintonizando la buena programación que tenemos en Huarco Radio, para vos.